video por ahí de la novia de Honguito. Ah, de Honguito, ¿Eh? sí. De la ex. la ex. La ex novia de Honguito. Ahí la sí, es, sí, exactamente. Ay, ay, ay, ahí es. está la, la, no sé cómo ella se llama, pero ha hecho varias entrevistas ya, Copicalle, Capricornio, Luis Nicol Porán, y ha estado en, en varios portales, de eh, canales de YouTube. No sé, se, se dice que buscando sonido porque ella, tú me entiendes, quizás buscando un puesto en en, como influencer. Ahora ya quiere lanzarse como el artista. Ajá. Y de verdad. Entonces vimos ahí en, en una tarde a ah, Honguito diciéndole que él no sirve, que sí o qué, que él no hacía nada. Esta muchacha. Ahora se metió a esta muchacha influencia Y ahí está, ya tú sabes, el oh, ay, de video. Ay, Dios. <risa> <risa> <risa> no, ya está, está. Y entonces, él pone ahí. Y yo me pongo aquí, así. El diablo, pero tú estás viendo eso, loco. La juventud está preparadísima. No dice que tú necesitas un atajo para que tenga espacio. ¿Cómo es el diablo? Y entonces, él se pone ahí y yo me pongo aquí, así. Señor, estamos en pandemia. Ah, Oye, estamos en pandemia, señora. ¿Eh? Ay, Dios mío, ¿eh? Esa era la, la que era. La, la, novia que era un guito, la novia de Honguito. Por la que empezó el lío en la alcaldía. Sí. Por, por el cual Waldo calle, le entró Honguito y se armó el lío. De ahí nació lo que es el coro de la maldad y todo lo que hemos visto hasta ahora. Yo, por toda ella. Toda ¿Cómo? ¿Cómo se llama ella? Oye, no mujer, sé cómo se llama. Fue por una. Mujer pues ya... por una por todo. Los imperios más grandes Dame. han caído por mujeres, señores. Dame el Instagram. ¿Cómo que llame? no? Señor, se le... <risa> <risa> Hay que averiguar el Instagram Atención de ella. ¿no? Pinto, eh, el Instagram <risa> de ella, papá. ¿Tú no la tienes? Ah, pues ya lo ya ya no me yo lo paso de eso. Eso. No, usted no sí sabe. Yo no soy. Ah, ahora no sabe sí. ninguno, ¿eh? Señores, no, los, los imperios más grandes han caído por mujeres. Ya, en es la alcaldía ca cayó ese lío y fue por esta fenómena sabe, que está saliendo ahora en las redes. El coro de la maldad nació por esta fenómena también. Y, y, y, y, y es lamentable que este tipo de, de muchachas esté buscando y denigrando. Yo creo que está denigrando ella lo que es la, la juventud y ese tipo de no, cosas. Ay, no, street. No no, no, ah, pues el te... men la tiene Ay, Ay. mucho de es que, ella es que sabe que mucho el men que es stripper sabe como mucho tú de, de, de ella Ay, tú no, la sigues pregúntale no, el, no, el no, Instagram no, a él que tiene que saber un saludo a Ariane y Paula que está ahí viendo a los zozobrosos y un saludo cordial para ella y Sofía que están ahí viendo lo que es los zozobrosos siempre activo el men la tiene ahí, men, usted lo puede hacer llegar ese videito. No, <risa> no eh, no, hasta ahora no, eh. Hasta ahora no, no, men, qué es lo que pasa. No, no, tranquilo, sí, es muy picante videíto. Sí, hay en el videito sí ahí, por eso es para YouTube, imagínese en el, ese contenido que se hizo ahí digo un, un favor de Instagram sí. picante de Don Miguelo, dime Angel de eso. Eh, señores Don Miguelo ayer eh, en una eh, al ver una entrevista que se le hizo a son La Voz, ese talento de aquí de San Francisco de Macorís, una entrevista realizada por el compañero Roberto. ¡Mi hermano son La Voz. Vimos vimos eh, cuando Don Miguelo al ver la entrevista, al ver eh, la reacción de, de Keyson cuando, cuando Roberto le preguntó por el artista que lo ha apoyado y, uh -huh. y Keyson dice que fue de Don Miguel o sin ningún compromiso, este tipo de cosas, la cual Don Miguel le comentó en, en, en ese post a Kaysen diciéndole, solo te diré algo hermano, que ya estamos listos para la pelea, Rubirosa, me imagino que es el manager de Kaysen, ordena y ejecuta, bendiciones, Keyson la voz. O sea que... Se espera una posible colaboración con Ke Don Miguelo y la voz Recordemos es. que eh, ya hay un tiempo esperando una colaboración de este gran artista, Don Miguelo, Miguel Ángel Valerio, amigo de neto de, de flow y de nosotros también. se a, Hace mucho que se está esperando una colaboración con un talento franco-macorizano de aquí. Mm. Y, y mucha gente ha hablado. he, he ayudado el... también porque he, está con los muchachos, con Jera y yo. Sí, no sí, soy. pero grabar y grabar así a, a ese nivel. Por ejemplo. Mm. Yo la primera vez que yo veo esto. con... con... No, pues tiene canciones grabadas con Jera y con Johnny, bueno. ¿tú entiendes? Pero eh, eh, uno halaga este tipo de cosas. Porque, porque se está haciendo público. Porque Kayson es un muchacho que viene del barrio, viene de abajo, con disciplina y con todo. Y eso lo ha llamado la atención, lo que don Miguelo, sí. como artista que es un artista de lo más duro y más exigente sí. en cuanto a trabajo. Sí, don Miguelo. Es muy exigente, porque es, muy es uno de resto. los mejores productores sí. también, don Miguelo. Que la mano es cantante, es uno de los mejores productores. Productores de, de música. De sí. música. Es así. Y usted caerle bien a Don Miguel o eh, que él vea su disciplina y ese tipo de cosas es algo que se reconoce porque el hombre es muy exigente en esa área, es muy recto. Vamos a escuchar lo que es dice tipo... Keyson Las Vaz. Una pregunta. Los artistas de allá, de San Francisco de Macorís, ¿por qué que no pegan? Es lo que te digo, es falta... ¿Qué te digo? Eso es como una combinación: música buena e inversión. De nada te vale hacer un buen trabajo, hacer un video, un ejemplo de 100 mil pesos, y tú no tienes 50 o 100, para invertirle en la promoción. Porque es que ya esto cambió. Ya estamos en la era digital. Eso no era antes, que tú ibas a tres y te pegabas. Y ahora las cosas son distintas. Hay que trabajar la plataforma digital. Y si tú no estás metido, lamentablemente, en los playlists que son, si tú no trabajas con la gente que distribuye, que son la gente real, él no va a pasar nada. Uno se mantiene trabajando por el tema de que uno puede encontrar una persona que haga ese trabajo, ¿me entiendes? Pero si tú no tienes la gente que son, es un problema. ¿Y eso no desencanta? No desencanta porque es que... Porque, porque yo lo veo como que tú trabajando para pa, pa, pa, pa, pa, pa, ver... No, porque es que nada es fácil. Si... Es, es verdad lo que dice son nada es fácil, la gente piensa que... No, y que, esto, que no, que tú le bajaste, que esto no, es que una inversión, como él dice, ¿entiende? Es una inversión a lo digital, tú no puedes andar tirando patas voladoras de que, ah, que yo qué, no, a lo digital, señores,